cuando duela simplemente observa la vida trata de enseñarte algo nadie dijo que sería fácil hola amigos sean bienvenidos a be les saluda ricardo niño y me complace tenerlos nuevamente por acá en este canal de reflexiones yo sé que últimamente por lo que estamos pasando, vaya, no es nada fácil, pero no es imposible salir de ahí. Nosotros merecemos muchas cosas, merecemos lo más lindo de este mundo, lo más lindo de esta vida, como para estar enfocados en lo malo. Por favor sonríe, combate, lucha, lo mereces. En la vida, nos caemos y nos levantamos, reímos y lloramos. Son muchos ciclos los que vivimos en ella, la verdad. Pero esta, siempre, siempre tiene algo que enseñarnos. Y aunque a veces, sus métodos no son los mejores, cuando duela, solo observa. Observa y aprende, porque es la vida intentando enseñarte algo mejor. Aprendemos a luchar si de verdad queremos vivirla, para sentirnos plenos, a perder con dignidad, para levantarnos más fuertes, mientras no le tengamos miedo. Esta continuará mostrando lo maravillosa que es a dejar de sufrir por lo que ya no está si hoy no nos acompañas por nuestro bien a dejar de quejarnos por lo que no tenemos apreciar lo que sí es más observa lo que está a tu alrededor lo ves agradece por eso a no tenerle miedo a los riesgos ni mucho menos al fracaso tienes amor entrega un poco tienes talento hazlo notar evita el egoísmo con esto le harás frente al dolor y lograrás felicidad aquí hay ciertas oportunidades que solo se presentan una vez en la vida puedes darte el lujo de estudiar muy bien el panorama porque es muy probable que esta decisión conlleve un gran sacrificio, pero no lo analices demasiado, puedes perderla. Piensa mejor que si llegó a tu vida, es porque es para ti. Una oportunidad jamás regresa, recuérdalo siempre. A evitar las molestias En este mundo lleno de egoístas y mentirosos, ser sincero puede ser el peor de los actos pero tú muy bien sabes quiénes son los que están errados. Aprendemos a que el amor debe entregarse sin condición y sin fijarse en el físico del otro. A lo que me refiero es que debemos ver con el corazón. El físico para mí es lo de menos. El amor, ese que sentimos de verdad, Conlleva aceptar el pasado de nuestra pareja, su presente en el que nos encontramos, y si aún tiene heridas de ese pasado tan triste, ayudémosle a sanarlas para tener un futuro, juntos, porque de eso se trata el amor. A que cada cabeza es un mundo, no todos vemos el mundo de la misma forma, por ello la vida nos enseña que debemos respetar las creencias de otros. Que no existe falta de tiempo Solo falta de interés Y no se imaginan lo cierto que es esto Creo que esta situación puede causarnos un gran dolor Pero entenderla es lo mejor Que darnos cuenta que Esa persona que desea querernos Ya no siente lo mismo por nosotros Aquí es cuando sentimos un golpe de la vida Uno cargado de mucha enseñanza Emprendemos a darle sentido Y a entender que es mejor calidad que cantidad. Apreciar todo lo que tenemos y compartirlo con quienes queremos. Aquí su tiempo puede resumirse en solo unos pocos años. Por eso debemos vivirla al máximo. Llora si tienes que llorar. Ríe cuando puedas hacerlo. Jamás te arrepientas. No te limites a lo que otros te digan. Siempre sé tú mismo. A superar todos y cada uno de nuestros miedos. La vida es muy corta para vivir de ellos. A que nada en esta vida es para siempre. Lo que no hiciste hoy tal vez no tengas tiempo de hacerlo mañana. Aprovecha hoy que tienes el tiempo y la voluntad a cuidar de las personas que están a nuestro alrededor, nuestros amigos, esos que nos han enseñado que aún se puede confiar en el ser humano, esos que se convierten en nuestros hermanos, a cuidar de quien nos da su amor, valorarlo y protegerlo tanto como si fuera el nuestro. En estos tiempos nadie se atreve a entregarse por completo. entendemos a no rendirnos. Durante el proceso de aprendizaje podemos sufrir, pero evitemos rendirnos cuando la batalla es para nosotros. ¿A qué me refiero? Que llegarán momentos en los que desistir será la mejor opción, pero cuando la vida te hace entender que de verdad ese obstáculo es para ti. Rendirse debe quedar como la última opción. Te lo aseguro. Ay, ¿qué harás ahora? ¿Seguir sintiéndote triste porque la vida quitó a alguien de tu camino? ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Me permites darte un consejo? Vale, escucha. Lucha sigue adelante porque puedes con esto y más no es momento para caer aunque si crees necesario un respiro adelante tómalo pero no te acostumbres a él porque no te lo voy a negar ese momento será más placentero pero sus resultados no serán los mejores disfruta disfruta de todo lo que está en tu vida por algo está ahí no lo crees olvida perdona coloca a un lado los prejuicios la vida se trata de aventuras ella está para que las conozcamos cada día más se trata de arriesgarnos de atrevernos de probar Utilizar todos nuestros sentidos para intentar entenderla. Y digo intentar porque, la verdad, hacerlo no es nada fácil. Cuando crees que no hay nada que se te pueda pasar, volteas un poco y ves un cabo suelto por allá. No intentes controlarlo todo. Si no quieres sentir tanto dolor, entonces vive vive la vida todos los días ah, y hablo de tanto dolor porque sufrir también forma parte de vivirla la vida siempre nos va a enseñar ok de nosotros depende estar abiertos a ella para aprender de verdad tal vez te encuentres en la difícil decisión de si seguir o no Tal vez esa elección duela tanto que te impida tomar una decisión. Y aunque la vida ha intentado mostrarte el camino correcto, aún no logras verlo. Mira algo así. Las personas buenas solo nos pueden ofrecer buenas experiencias, mientras que las malas solo nos dan lecciones. Siendo estas lecciones las más dolorosas, Cuando esa persona está tan metida en nuestro corazón, entender esto último nos ayudaría a controlar un poco ese dolor. Amigo, amiga, sonríe, porque la vida es bella. Vívela como nunca y recuerda aprovechar al máximo todo lo que te ofrece. Preocúpate por ser feliz te lo mereces. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video.